¿Qué tal? Eh, eh, gente bonita que nos escucha a través de eh, las redes de Ultracinema En Nada es Original, el podcast más pirata de las redes eh, y en eh, nombre de Michael Ramos Araizaga que está en otra de las actividades programadas en, en Ultracinema pues ahora estamos celebrando el décimo aniversario, seguimos en el festejo, entonces pues de pronto no nos damos abasto de tantas, de tantas eh, actividades que tenemos programadas. Y pues bueno, el, el día de hoy estamos, estamos también, eh, continuamos justamente con, con esta ronda de charlas con los creadores de eh, la, uh, la selección del de eh, décimo aniversario de, de Ultracinema. Estamos, pues, eh, muy contentos y siempre, eh, siempre pues, pues eh, con mucho gusto de, de charlar. Eh, pues, bueno, eh, yo creo que nos vamos a hacer uh, un, un Michael pirata, porque, pues, si este es el podcast más pirata de las redes, yo creo que nos vamos a hacer un Michael pirata para que esté, esté con nosotros, porque luego, luego se tiene que ausentar. Y pues bueno, eh, estaría interesante. Eh, antes de presentar a nuestro invitado eh, del, del día de hoy, pues eh, me acompaña hoy eh, Diego Núñez, un joven artista visual de la Ciudad de México, que su papá es la pura buena onda. Y como yo soy su papá, entonces, pues bueno, no, no, era, no, no era algo que... Tenía que decir, lejos de toda modestia. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, acá en la, en la lluviosa Ciudad de México, uh, por fin entró un, un frente frío y pues ya no hace el calor sofocante eh, producido por, pues, por las, las fábricas y el sistema que nos agobia con, con este clima horrible. Y, y, y justamente qué bueno que me, qué bueno que lo mencionas porque justamente vamos a hablar mucho acerca del tema eh, que, que tocas y, y, y pues hablando del clima, a, a, allá en América del Sur ya es ya es el, el otoño, entonces, porque justamente tenemos a Felipe Rodríguez desde Chile. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Todo bien por acá? Es otoño y también está habiendo una brisa... Bien rica, ¿no? Los árboles están cayendo, pero da poco. Aún queda verano. Ah, muy no. bien. Muy bien. Y pues, y pues no, no, no. Nos, da, nos da mucho gusto recibirte hoy. Y ya, ya habíamos, eh, después de un periplo más o menos largo de, de, de correos, por fin nos, nos ponemos de acuerdo. Y qué bueno, porque tu trabajo, Incidentes en el Laboratorio, es un trabajo que... Como ya lo mencioné, estuvo en la selección, que, que esta selección a tres mentes de Antonio Arango, de Pablo Romo y de Alegra Hangen, a quien les enviamos un, un saludo muy, muy cordial, pues seleccionaron este, este trabajo tuyo eh, que estuvo en, en la selección. Y la verdad es un trabajo que, que yo creo que da para, para mucho. Eh, y, y, y yo creo que lo podremos ver en 20 años y va a seguir siendo válido y lo pudimos haber visto hace 20 años y seguía completamente vigente, porque es un trabajo que, que pues, pues tiene, tiene una, pues yo diría hasta una cuestión atemporal que hablamos hace un par de semanas con Arián Sánchez y y, y Macarena Hernández sobre, sobre otro trabajo que tiene mucho que ver con, con incidentes en el laboratorio. Pero antes de, de, de ir a, a, a incidentes en el, en el laboratorio, eh, platícanos un poco a, a acerca de ti, acerca de, de cómo te acercas al, al cine. Y en particular, cómo te acercas a, a la reapropiación, porque bueno, finalmente incidentes es, tiene... Pues material de archivo impresionante, diría yo. Eh, bueno, de partida, gracias por la invitación, eh, porque cuando uno conversa sobre las películas que hace, igual reflexiona, ¿no? Uno las va haciendo, pero también después se va dando cuenta de ciertas pulsiones que, que están en el proceso productivo. Eh, ahora, sobre cómo llega al cine. Eh, bueno, yo de formación no, no vengo del cine, soy autodidacta, pero... Pero me vinculé a través de la antropología, yo eh, fui de formación antropólogo y de la universidad, quiero decir, y ahí me vinculé un poco al cine documental, entonces a poco como que se fue desdibujando esta frontera y, el, y en el cine me pareció una forma interesante de textualizar ideas con, eh, con inquietudes históricas, antropológicas. Así que de ahí, de ahí al experimentarme, eh, por un, llegué de forma natural porque de las explicaciones, los expositivos, de lo que venía huyendo de la antropología por medio del paper, todas estas, estas textualidades como tan lavadas. Eh, no, ah. no, no me iba mucho en el al cine y me di cuenta que en el, hay, hay un tipo de cine que también tiene, según yo, esos mismos problemas. Entonces, el experimentar fue el camino, digamos, el experimentar, experimentar como toda esta eh, fauna que pueda ser posible solamente la pulsión de creación más allá de un formato, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, y bueno, eh, sí, finalmente finalmente la, la, la antropología, vamos, el, el discurso el discurso de incidentes tiene tiene mucho de, de antropológico ahora que nos, que nos comentas esto. Um, hay, hay, varias, hay varias cuestiones eh, en, el, en, el, en tu trabajo eh, me, me par, que me parecen como importantes de, de hablar pero bueno me gustaría que, que también dejara hablar a los, a los jóvenes entonces Diego no sé si tengas alguna, alguna pregunta de inicio para, para Felipe eh, porque creo yo que es bien importante como, como que estos materiales y la historia reciente, pues sobre todo de, de nuestra América Latina y de tu país, es como, como súper, súper importante. No sé, Diego, ¿tienes alguna pregunta? Eh, sí, bueno, primero, eh, pues a mí me pareció bien interesante como este cruce que tú haces entre el... El, el, el entender el documental no como una práctica que normalmente vemos en la televisión, ¿no? Porque también siento que a, a muchos de nosotros como, como personas jóvenes que crecimos hasta cierto punto educados por la televisión, como que tenemos esta, eh, como esta creencia de que el documental tiene una fórmula y una, un, digamos, como una forma de hacerse muy anquilosada, ¿no? Y muy poco muy poco propositiva, ¿no? En tanto que, pues realmente no, no, no, no, bueno, no es que se pueda hablar de innovación, pero realmente no ten, no se tiene como esa esa iniciativa por intentar un poco desdibujar los límites de lo que es el documental, ¿no? De lo que habitualmente entendemos como documental, que es como esta cosa entre no sé eh, National Geographic y no sé este otros canales de documentales que, pues generalmente como que tienen esta, esta fórmula, ¿no? Entonces a mí me pareció como interesante el cruce que hiciste entre ensayo eh, y documental, porque creo que es ahí donde, o sea, bueno, yo como, como artista visual, creo que es ahí donde está verdaderamente como lo que se puede aportar, ¿no? Y lo que aporta, y lo que aporta la, la distinta, las distintas voces, las distintas miradas y las distintas formas de, de ver el mundo, ¿no? Y de hecho... Eh, me parece que es en el, en el poema 4, donde eh, están leyendo como esta voz en off, ¿no? donde dicen algo sobre desconfiar de las imágenes, que creo que ahí radica como la importancia de hacer o de entender el documental como tú lo estás presentando, no creo que es, eh, es, es importante entenderlo así, porque también algo que me pareció buenísimo es el hecho de que hayas usado material de, de archivo que se encontró en redes sociales, no porque... Al menos yo me acuerdo que en, en México, cuando empieza toda esta revuelta en 2019, pues la forma en la que nosotros nos informábamos era a través de redes sociales, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, digo, creo que hoy en día ya no puedes hacer documental sin tocar el tema de, de las redes sociales, ¿no? Eh, también más aún cuando estamos viviendo un momento en el que, pues tenemos un cinematógrafo en el bolsillo, ¿no? Una máquina de hacer cine en el bolsillo, entonces... Eh, pues no sé a mí me parece también en ese en ese sentido bastante interesante y pues nada eh, me gustaría saber un poco cómo fue como tu tu proceso de selección de estas imágenes no o sea que, que en concordancia como con esta cuestión del poema de lo que querías eh, seguir ¿Cuál fue como tu, tu rigor para seleccionar las imágenes, ya sea de redes o este material? Que bueno, también como parte de otra pregunta, este material me supongo que algunas cosas las capturaste tú, ¿no? Entonces, ajá, justo, ¿cómo, ¿cómo fue esa, eh, cómo fue el proce tu proceso de selección? Mm, sí, el, el proceso, bueno, como tú decías, eh, eh, lo que pasó aquí, Diego, fue un asunto bien azaroso y tiene que ver con la televisión, justamente, como que me interesaba mucho este este zapping, como incluso como en clave de zapping la escritura también de, de este ensayo. Como uno, dos, tres, cuatro, cambiar como también de estado de ánimo rápidamente. Todas esas cosas tienen que ver justamente con lo que hice. Uno fue criado, o yo, yo también fui criado en, en, sobre la, por la televisión, entonces existe como un ritmo que a mí me interesaba que ahí que es dinámico. Pero obviamente se trataba de, de descreer de este, de este ritmo. Eh, y Por eso también, bueno, yo como llegué a, a filmar a, a esta película fue es un, es un azar, porque yo fui, fui con una cámara Hi8, que estaba probando en ese entonces, estaba probando texturas, y tocó la revuelta. No, yo, yo andaba con ella en la mochila, no, no, no, no, no fui a eso. No, no, no había un proceso de filmación como previamente capitulado en este sentido. Entonces, ¿cuál era mi, mi punto de vista? Mi punto de vista era el de alguien que estaba ahí eh, y que, entonces, eh, siempre fue una mirada desde el visor, una mirada, una, un, un plano subjetivo y el resto ya pasó a ser material de archivo porque el material de archivo es, es una cuestión que, sobre la que hay que, uno puede estar en la vida en ello, por, porque el de, como esta re, reapropiación, como es que dicen los franceses, determinement, como esta reapropiación de los archivos del capital. Eh, para uso contrario, para, uso, para su propia crítica, me parece una potencia gigante. y Desde ahí, ver videos, yo los descargo de YouTube, no, no tengo problemas, nunca he sido alguien como quisquilloso con, con, con el rigor técnico. De hecho, me parece bien que se dé anotar el soporte de grabación porque de alguna forma descrees de del propio cine, descrees de una, de una suerte de realidad. Aquí se trata de filmar, se trata de escritura. Entonces, eh, nada, a poco se fue, fue, fue dándose. El, uno tras otro los poemas los fui liberando en redes sociales y tuvo bastante. Um, se viralizaron, como suelen ser el etos de las cosas en redes. Entonces, como que eso me permitió seguir filmando. Ya cuando iba en el segundo, tercero, en un momento me percaté de que esto tenía una continuidad. ¿no? Y, y a partir de eso ya construí un cortometraje propiamente tal, al final. ¿no? Remonté todo y lo hice algo más común aún entre todas las partes, pero los fragmentos se fueron, son autónomos, por así decirlo. Fueron eh, generados autónomamente, fueron liberados y después, eh, nada, hubo un proceso de compaginación, como les contaba, y que ahora pretendo liberar de nuevo. <ríe> Entonces, no, porque son justamente el virus, es una suerte más, es algo no tan autorial, por así decirlo. Eh, pu pudiera parecer incluso hasta como una suerte de, de, de testimonio sobre cómo eh, la televisión finalmente ha sido como un medio que ha sido pues eh, esencial para para las dictaduras no porque sí. de pronto hay cosas tremendas en, en, tu, en, en tu trabajo, ¿no? En donde vemos un contraste muy grande en, entre estos, como, como estos... Eh, el, el discurso este de Piñero, ¿no? Y de pronto nos muestras eh, la toma del Palacio de la Moneda y, y, esta, esta, y habla de enemigos, ¿no? Piñero habla de enemigos y de pronto... Suel, suel, empieza esto en, en, en, en tu trabajo y empezamos a ver una serie de imágenes que pareciera que están legitimando el, el régimen eh, a, a casi 50 años de, de este golpe de estado y, y siendo tú también muy joven eh, es un hecho que finalmente marcó la historia yo creo que no solo chilena, yo creo que de América Latina, ¿cómo, cómo ve la, la juventud este, este, hecho, este hecho tan, tan, tan pues, tremendo yo, históricamente hablando? Yo no lo sé cómo lo ve como toda la juventud, no podría aventurarme porque es como un abstracto pero sí puedo decir de lo que es mi, mi, mi, mis afines mi, mi entorno mi, no sé, mi, la gente con la que me relaciono políticamente también eh, que al final son los afectos no es otra cosa. Eh, estamos, yo veo una continuidad, hay una continuidad y hay un, nosotros somos hijos del triunfo de este neoliberalismo salvaje, sin control y como tal hemos sufrido también de ello, es parte de nuestra subjetividad. Entonces no, es, no se trata de volver a la, a la unidad popular, por ejemplo. No, yo no, no, no, no, no soy un nostálgico del siglo XX, de antes, de la, antes, de, antes de Pinochet o de... No, no, no, pero, se, pero de todas maneras, hay una cuestión original ahí en esa dictadura, en, ese, en esa tradición militar que, que se ve aún. Está, estamos en este... Incidente en el laboratorio podría estarse filmando todavía. Si, eh, hay distintos procesos y uno no sabe cuándo parar de filmar. Yo paré en la pandemia por una cuestión obvia, como que ya... Esos es estados de ánimo, del miedo... Eh, la, la alegría, la esperanza, todas esas cosas que se dieron los primeros meses se transformaron. No sé si se profundizaron quizás los miedos, no pero esa alegría de la revuelta ya no, no, no va. Ya no, estamos en otro proceso. Entonces, me quise, yo me quise centrar en los estados de ánimos de la revuelta a través de enclave de video poemas, pero, no, pero no, ahí tuve que parar de filmar en un momento y, y me posiciono desde ahí, desde... Como tú dices, una nueva generación de gente que ha sido criada en el, en el neoliberalismo y, y hemos sufrido, sufrido sus males, su el exitismo, un montón de cosas horribles que se dan por estas zonas. Bueno, ahora a mí me gustaría decir también que, pues, o sea, va por lo que nos dices, quiero entender, o bueno, puedo entender que también la tele tiene como esta como esta capacidad ¿no? de formar un poco eh, las ideas en tanto, a la, como en tanto a la política local, bueno, la política nacional, ¿no? como de, de, cada, de cada nación. Por ejemplo, acá en México, pues, el ejemplo más claro que tenemos es Televisa, ¿no? que es como esta empresa que durante años incluso todavía lo hace, y se ha dedicado como a no hacer otra cosa más que propaganda, ¿no? propaganda en un montón de sentidos. Y pues nada, a mí me, digamos como que me, pues no sé si decir me asustó, pero sí me sorprendió que al ver el, el, el video como que pude notar bastantes similitudes con, con acá con México, ¿no? Entonces, lo, por ejemplo, lo interesante pues es que acá en México no tuvimos como tal una, aunque sí la cosa, sí la hubo, pero no tan, ¿cómo se le dice? Como no tan evidente, no tan... Eh, vaya, o sea, no tan, ¿cómo, cómo decirlo, no encuentro la palabra adecuada pero una dictadura, así como lo que se dice dictadura como por medio de un golpe de estado, así como tan, de manera tan extrema y tan grotesca, o al menos que, sea, que haya sido como a la vista de todos no, no, se, no se hubo, o, o si se hubo, no fue la, la manera en la que se representó esa dictadura definitivamente no fue y no es la misma ¿no? que, que en otros lugares de, de América Latina. Entonces también creo que ahí es un poco, creo que también es un poco reflexionar ¿no? sobre cómo, cómo cambia la manera de generar imágenes a partir de, pues de estos sucesos ¿no? y de quién tiene acceso a las tecnologías para generar imágenes. Por ejemplo, la vez pasada platicábamos de, del 68 de acá, del 2 de octubre, ¿no? y de cómo... Eh, de cierta forma, como la, digamos, democratización de hacer estas, tec de estas tecnologías, de generación de imágenes, también permitió mostrar lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Que, que volvemos al punto, a lo mejor no era como tan evidente, pero ciertamente sí, sí ha habido, y México estaba plagado de, en, en su historia está plagado de, pues igual de dictadores, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me sorprendió muchísimo como esta coincidencia, y... Pues nada, me parece que también es como muy actual la forma en la que montas el, el video, ¿no? También es, eh, me parece que es muy, eh, muy con, o sea, muy contemporánea y eso también como que de cierta forma hace un impacto, ¿no? Eh, ahora justamente te iba a preguntar sobre qué, qué cámara utilizaste para, para generar estas imágenes, para crear estas imágenes y, y también tiene como que tiene ese choque, ¿no? El choque entre lo que estás viendo de los, de, incluso de los formatos, ¿no? El formato vertical de los celulares, ¿no? Que obviamente eso es eh, endémico de las redes sociales, ¿no? Eh, y cómo, o sea, cómo, cómo chocan estos medios, ¿no? Que también me parece una cosa muy, muy interesante. Entonces, en ese sentido, también como que te preguntaría... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ahora con este cambio de, de gobierno que hubo en Chile? ¿Cómo ves ese paradigma de, de, de la tele, ¿no? de, de, esta, de estas herramientas de comunicación? Porque, bueno, a mí me pareció también muy fuerte el hecho de que Piñera declarara enemigos a, a, a todos los jóvenes que, se estaban, que estaban protestando, ¿no? A mí me pareció una cosa súper, pues sí, grotesca, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú eh, este, este cambio de paradigma o este cambio de horizonte en esta cuestión de los medios en Chile? Eh, completa es muy es una buena pregunta sobre todo yo fui súper traté de ser lo más consciente del soporte que con el cual estaba compuesta la película <coughs> y había muchos soportes pero todos tenían su por lo menos para mí una intencionalidad yo grabé en en Hi 8 porque era una cámara de mala definición y los pagos si no se robaban mi cámara se la llevaban un en una en una detención Me, los cassettes no lo iban a revisar eh, no iban a hacer un proceso de digitalización porque yo tenía rostros, tenía, tenía gente que estaba eh, haciendo cosas que son penadas por los estados en el fondo, porque es una revuelta. Entonces había que ser responsable también de cómo filmar. Y yo pensaba, bueno, si filmo con, mi, con algo HD, si filmo con, un, con una DSLR, si filmo a, la, a, la, a las caras, puede ser profundamente eh, contraproducente por el respecto al motivo que origina la, la película. Entonces, eh, ahí yo pensaba, se me, pasaba, me pasaba muchas películas, como se dice acá, de, diciendo, bueno, si me detienen no, podrán, no, van a poder, no van a poder ver el material. Por otra parte, bueno, si tienen el material, no se van a ver bien los rostros porque estoy filmando eh, con un formato muy pequeño, donde todo está más difuminado. Entonces, <ríe> yo creo que muchas, ve muchas veces el sobremostrar la alta fidelidad en realidad eh, puede ser un ejercicio de control no menor, por algo, el, la perspectiva del dron, por ejemplo, es una perspectiva del control, en hartos aspectos, los estados lo usan, y Piñera llenó de drones ese, ese tiempo, entonces, todo soporte tiene como su forma política, pero también su forma de subvertirla, quizás sí pueden haber contradrones, no sé, por decir, una, una locura, no tan locura en el fondo. Quizás la, las peleas cinematográficas del futuro van a ser sobre drones, no sé, por decir una, una cuestión, ¿no? Así que sí, estaba muy consciente del formato y quería que convivieran todos y tampoco yo creo que en eso está la, una de las potencias del audiovisual la, contemporáneo, que hay un montón de tipos de formatos, de cámaras, trampa, de GoPros, eh, no sé, y todo eso genera planos, genera o puntos de vista. Entonces... Eh, yo creo que conviviendo, hacerlos convivir todos es un ejercicio interesante. Eh, entonces, no, por ahí, como en ese entonces yo dije, bueno, hay que, hay que montar con todos los formatos y respetando sus orientaciones. Entonces, eh, <coughs> va por ahí con eso. Y sobre la bueno, de, de, de de mi política de mi país, con un, el gobierno progresista y joven, yo creo que fue el paso lógico que se dio, pero... Yo no voy a hablar bien de, de un gobierno que, del cual yo puedo, yo descreo, un, un gobierno que, discúlpenme, pero de clase media, entonces, no, muy, buen, muy bueno, muy buenista, yo diría, entonces, pero que tampoco, quizás, o sea, los estados tienen serios problemas siempre, en el fondo, eh, pero, claro, era mejor eso que la ultraderecha, eh. de todas maneras, yo fui el primero en estar ahí, en la urna, con, porque, había que alinearse contra la ultraderecha. Más en ese momento, cuando hay una constitución que se, ahora en este momento se está trabajando, una nueva constitución, una nueva constitución que no la impuso un dictador y que ahora está en juego. Estamos pasando otro, otro, otro periodo de, de esta revuelta, un periodo, digamos, quizás más institucional. Pero yo creo que no hay que olvidar a los presos, porque de esta revuelta hubo presos. Hay presos políticos. Entonces... Eh, también ahí, el panorama acá es súper complejo, súper complejo. Como es en todos lados, en el fondo, si esto no para, ¿no? no es algo de Chile, por supuesto. Yo, yo, yo conversaba con una compañera eh, ecuatoriana y un, un proceso similar hubo en Ecuador también. Entonces, yo creo que es cosa de Latinoamérica. Por eso vienen los gringos a filmar acá, porque pasan muchas cosas en poco rato, no sé, los europeos... ¿no? Hay mucha rápidamente cambia todo drásticamente. Entonces. Vertiginoso. Uh, a mí lo que lo que me llamó y intuyo la respuesta, pero sí me gustaría que, que e incluso dentro del, dentro del, de, de tu trabajo se, se habla un poco de esto. Lo que me llamó mucho la, la atención, justamente, es el título, Incidentes en el Laboratorio. ¿Podrías eh, platicarnos un poco más cómo surge el, el, el título? Me llamó mucho la atención, insisto, intuyo la respuesta, pero nos gustaría si nos pudieras eh, platicar acerca de ello. Es, bueno, eh, es una película hecha, a pesar de todo, con mucha alegría, entonces era una ironía con respecto... Tenía una doble lectura, por un lado, eran los incidentes en el laboratorio neoliberal, eran... pero también tenía esto como de... De, de accidente, de azaroso, de algo como, que, como, que, como lo que pasa en los laboratorios de, de las secundarias, que ¡bá! explota algo de repente y salen fuegos azules. Era una imagen también, entonces eran fuegos azules saliendo de una secundaria y a la vez era eh, el primer gran, quizás, la, esto fue un proceso anterior, no, es algo, no fue algo de la nada, fue un proceso que inició en 2011 con revueltas estudiantiles, pero... Digamos que nadie lo previó. Eh, no, no, no se, nadie dijo, no, aquí va, va. de repente se va a quemar todo. No, pasó nomás. No. Ninguna célula política de los partidos lo anticipó. No, no, no hubo un líder, directo, no hay un caudillo en todo esto. Entonces, eh, son incidentes. Son incidentes. Fue, bueno, por lo menos eso es lo que me interesaba en ese momento. Eh, cuando estaba filmando. Así que incidentes en el laboratorio... En, Realmente se llama incidente en el laboratorio neoliberal. O también incidente en, en el laboratorio de una secundaria, podría ser. También a mí me, me hizo pensar un poco como, como el laboratorio, pero el laboratorio fílmico también, ¿no? Que siendo que un poco como que como que rompe un poco ese tejido, ¿no? Que también a mí me parece. Eh, me parecía relevante, como señalarlo, y justo esta cuestión de, por ejemplo, cuando pones, o bueno, eh, cuando haces en el montaje que encimas un, un video, por ejemplo, de las noticias sobre uno que tú capturaste, o algún otro que encuentras en redes sociales, creo que eso también un poco como que le añade capas a la interpretación de, del título, ¿no? Entonces también siento que es, es relevante eso y bueno, quería señalar esa parte eh, que Está también bueno, me lo, parece interesante. Lo voy a agregar a mi lista de respuestas para el título. <risa> en, el laboratorio, en el laboratorio, digamos, claro, de producción de cine también. Justamente claro, sí, sí. Me parece. Porque también, bueno, a, a mí este como el, el hecho de que usaras, eh, como dices, los medios actualmente se han diversificado a niveles que nunca habíamos pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando utilizas la parte del pietaje de, de este periodista, me parece que era argentino, este Leonardo Henriksen, creo que era, el, el, el, el personaje que filma su, su propia muerte eh, durante el tanquetazo, creo que también ahí es un poco eh, entender que realmente la, como que la medialidad de las imágenes es algo que, que puede irse modificando, pero realmente hay situaciones y hay procesos históricos y sociales que no es que sigan siendo los mismos, pero pues son muy similares, ¿no? Entonces creo que también por esa parte me pareció acertado como el, el, el, el uso de este, de este material de archivo, ¿no? Que también... Creo que un poco lo que me gustó también fue que problematiza lo que entendemos como archivo, ¿no? Porque usualmente, no sé, siento que a nosotros también, eh, digamos como en las generaciones jóvenes, eh, como que entendemos los archivos de algo muy de, como muy de Anaquel, ¿no? Como muy de, de, de, de que, que tienen, no sé, que los puedes, que son rollos de película que los puedes guardar en, en este. En, en unas repisas, o no sé, ¿no? Entonces, creo que también es un poco entender esta parte de que los archivos que generamos con los celulares, con los cassettes, finalmente también es eso, ¿no? Y que realmente lo único que cambia es, pues, la forma en la que los preservamos. Y pues sí, yo creo que igual, en ese sentido, eh, porque bueno, igual, vol volviendo al punto un poco del, del 2 de octubre y de que en México no no hubo realmente como una dictadura, digamos, tan evidente, o que no se quiso hacer tan evidente, aunque fuera, digamos, un secreto a voces. Eh, pues, digamos, en ese sentido, desde, desde los referéndums y desde el fin, digamos, entrecomillado, porque también habría que poner en cuestión esa parte, me parece importante, desde el fin, entrecomillado, de la dictadura, al día de hoy, eh, ¿quién, ¿quién dirías tú que tiene derecho a generar archivos en Chile? ¿O quién dirías tú que tiene ese derecho como de acceder a esas tecnologías de generación de archivos en Chile? Eh, bueno, eh, yo creo que es ahora, ¿no? O sea, si, digamos, de un tiempo hasta ahora está la posibilidad de filmar y de generar archivos. Yo trabajo en un archivo, por lo demás, entre paréntesis, pero en un archivo fotográfico, y cuando voy a las poblaciones más, eh, menos acomodadas, de la, de la ciudad a buscar fotos, me doy cuenta de que es más difícil, a pesar de ser más gente, porque no todas tenían, contaban con una cámara, contaban con, con una filmadora, menos en Super 8, menos en Latinoamérica, menos en, en, en el sur de Chile, no sé. Era poco habitual, entonces hay una cuestión de clase, de partida en esto muy importante, la generación de archivos. Pero ahora, bueno, con los celulares se puede eh, eh, generar archivos, pero a la vez yo creo que... El, los modelos de conservación para archivos digitales es una cuestión que todavía no se discute mucho por ejemplo, estos mismos videos de la revuelta se pierden en la web, se terminan eliminando entonces también hay que empezar a pensar el archivo contemporáneo, como tú dices porque ahora se genera el archivo pero no, no sé si, si realmente se conserva o sea, no, yo creo que es una discusión actual todavía y vamos a ver qué van a, quiénes van a ser los que sí van a tener acceso a, a sus archivos que generaron en el 2022 en el 2050, vamos a ver, Era, probablemente haya, casi siempre hay, inter, hay una clase privilegiada en realidad, pero sería precioso que no fuese así, que, que se democratizara y sobre todo se usase esa, ese archivo. O sea, la idea no es una idea de anticuario, es una idea justamente como tú dices, de intervención, de, de, descre de descreer, de asociar cosas que no estaban previamente señaladas quizás. Va por ahí yo creo, ¿no? el desafío por lo menos. No sé quién lo hace realmente, pero creo que es lo, el camino que espero se vaya tomando, eh, Algo que, que también llama, llama la atención es, es la, las voces ¿no? eh, estos textos, y además también los textos ¿no? que aparecen. El texto, yo siento que es como, como muy importante en, en, en tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas la, la narración, los textos que aparecen? Claro. Que, que creo yo también son muy, son muy contundentes, ¿no? Yo vengo de la poesía. Antes de hacer películas, yo publicé un par de libillos de poesía, algo pequeño, y siempre me interesó. Yo partí de las letras, ¿no? no entonces, para mí era, lo primero era el texto antes. Después ya fue... A medida que fue avanzando la película, ya la, el montaje, que es la, la otra escritura, porque no es otra cosa que una forma de escritura, para mí por lo menos, una forma de asociación de, de, de, de imágenes, en este caso de sonidos, pero los textos se fueron escribiendo a medida que iba montando al mismo tiempo, quizás algunos antes, o utilizaba algunos poemas que de, conocía de, de, de, de, de, de la literatura local, literatura de provincia en general, eh, entonces... Claro, hubo un trabajo ahí de, de, de escritura como que al, al, muy sentido, sobre todo, muy sentido. Y muy también la, la voz en off la hizo una amiga cercana que iba conmigo a las manifestaciones junto con otro todo un grupito de, de literarios que teníamos en ese momento. Entonces tenía mucho de letras, ¿no? Era parte importante lo señales. Eran video poemas, en el fondo. Sí, porque, porque justamente, pues ya, ya, me, ya me respondiste, porque también me llamaba la atención cómo como este, esta, esta conjunción, ¿no? Video poemas, ¿no? Que, que bueno, también nos hablas justamente como de la multiplicidad de formatos, pero también al mismo tiempo la multiplicidad de textos, ¿no? La manera de hacer llegar, llegar al texto. Hay. hay hay como, como la, la, la presencia militar es impactante, ¿no? Desde esta, esta toma de Don Francisco que llegan lo, los militares y de pronto algo que me, que me, me eh, dejó como muy, muy impactado fue justamente al, al, al, algo así como, que es un, un trabajo, como yo supongo, propaganda oficial. Que, que hablan de que los, la, la institución militar es como la más respetada para la inmensa mayoría de los chilenos. Me, me, me, me pareció que, que incluso desde, desde la, misma, la misma propaganda, ¿no? el mismo gobierno dice, para la inmensa mayoría de los chilenos, no habla, no habla de una mayoría como, como tajante. ¿no? Eso me pareció... Eh, impactante no. y sensacional, ese, no sé si nos podrías platicar acerca de este, de este promocional, propaganda, no sé. Son propagandas estatales, justo en el momento de los primeros meses de la revuelta, entonces estaba muy en cuestión el tema de, de los militares en Chile porque ellos no han sufrido mayores juicios por lo que ha pasado en dictadura. Y también hay, hay un montón de escándalos de robo porque ellos tienen mucho poder, mucho poder, que les heredó la dictadura. Entonces, son una oligarquía nacional, los militares. Son una, una oligarquía de puertas adentro. que ellos, no, Uno no sabe mucho qué pasa con los militares si no eres militar. Entonces, que, eh, bueno, lanzan este tipo de propaganda de vez en cuando, en ultra HD, por televisión, y por supuesto que es el lenguaje del poder, ¿no? Pero eh, ni ellos mismos se lo creen. Llega a ser siniestra, un poco para la risa, también como que... Bueno, la, la torpeza de quienes nos dominan también. ¿Cómo no agregarlo? Sí, sí. Sí, siguiendo un poco con, con el tema este de, de los militares, a mí hubo una parte precisamente donde, donde muestras como estos, estos spots propagandísticos de, de los militares en Chile, que a mí me pareció como muy como no sé, hasta muy, no sé si decir azarosa la coincidencia, pero la tipografía que utilizan se parece mucho a la que utilizan aquí en México, entonces fue como, no sé, o sea, y, y la situación con los militares aquí en México es, es bastante, bastante parecida, ¿no? En el sentido de que si no, precisamente si no tienes un familiar o un conocido o o alguien en tu vida que, que haya estado, que forme parte de, de, de, este, de, este, de, pues de estos órganos, pues realmente no, no, no lo sabes, ¿no? No sabes cómo qué es lo que se trama, qué es lo que se planea, digamos. Es muy, muy a puerta cerrada, como dices, ¿no? Y pues en ese sentido también siento que. Me acuerdo también de un, un video que incluso, o sea, un poco para dimensionar el alcance que tienen los medios y las redes sociales y estas plataformas de las que hablas también. Ahí, me acuerdo de haber visto un video cuando, no, no recuerdo si fue en 2019 o 2020, de un, un, un grupo como de tres militares que estaban haciendo lo que en México conocemos como que estaban inhalando perico, que estaban... Eh, pues estaban consumiendo cocaína, ¿no? Entonces, a mí me parece también que es una cosa como súper super bárbara esta cuestión de cómo se, representa, cómo se representan a sí mismos las instituciones militares y cuál es la representación que tiene la persona que está recibiendo este, esta opresión o estos, estos golpes de sus macanas, ¿no? Entonces, eh, y, y balazos también también. Eh digo, es, es necesario mencionarlo, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, también cuando hablas de los drones, por ejemplo, eh, esta onda del, del plan de televigilancia, como está, a, a mí me sorprende también porque, pues en, en, en México esa televigilancia se da de otras maneras, ¿no? Como, o sea, como ya hablé, ¿no? De los matices que, que existen en, en esta cuestión de, de cómo las imágenes... Ejercen poder también o, o son herramientas para ejercer el poder. Entonces, eh, pues no sé, también me parece, me parece importante señalar esa parte que, que dices de que la, realmente la imagen y la milicia en Chile, creo que, bueno, por lo que veo, pues tienen una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, eh, también un poco cuando hablas de la resolución y todo esto, ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que sea la lectura de esas imágenes o, o, o cómo crees que, eh, digo, es una pregunta un poco ambigua, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo sientes que sea la percepción de esas imágenes por la media, digamos, como por, pues sí, por la población chilena, no eh, no sé, muy en general, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál crees tú que sea como, pues no, no la opinión, pero así como la, la manera en la que se leen esas imágenes? Yo creo que la gente con el tiempo, sobre todo estos últimos años, eh, descree un poco de esta estética como de la institucionalidad, porque es una estética en el fondo, y es una estética muy clara, no me, no me sorprende ni un poquito que en México sea parecida, seguramente en, en Irlanda también, quizás, no sé. Eh, es un lenguaje, es una estética y es una perspectiva del poder, entonces ellos van a van a querer parecer neutros, pero la neutralidad no existe ni, ni, y esos planos no son neutros, menos lo que dicen. Entonces, eh, yo creo que la gente descree, o por lo menos eso quiero creer yo, o me gustaría pensar. Eh, en mi casa somos gente de, humilde, gente de, de, del campo, eh, y, yo, y ellos descreen, espero que, que en mi entorno, más, o sea, otros entornos igual. Cuando me toca hacer trabajo de campo, por ejemplo, no, no veo a alguien como a pie junto con el gobierno. Yo creo que la crisis de la representación está hace tiempo, ¿no? Va por ahí. Espero. Sí, sí, pues siempre es como esa confianza necesaria, ¿no? En, esa, en este desconfiar de las imágenes que mencionas también en el, en el cuarto poema. Y... Pues sí, creo que esa es una, como dices, es una estética que se proyecta, ¿no? Es como, y creo que, creo que tocaste, le diste al clavo con esta parte de la crisis de la representación, porque también, pues es importante también, digamos, como suscitar esa crisis, ¿no? Como hacer que esa crisis suceda a través de, esta, de estos ejercicios de reapropiación de las, de las imágenes, de los archivos, y pues nada, sí creo que es un alcance como súper, Súper extremo, ¿no? No sé. Eh, quería señalar también esa parte. Sí, por supuesto. Y volviendo un tema atrás, también acerca del proceso de producción de la peli. Eh, está además decir que es una peli hecha eh, sin ningún tipo de dinero, ¿no? En, en mi ordenador y esta Hay 8, un par de cintas que reutilicé, reutilicé el resto es... Descarga, yo creo que por eso llevamos, nos llevamos también con, con vuestro festival, ¿no? Porque es un modo de producción que yo considero, con toda su poca preponderancia en el panorama político, pero aún así considero que el proceso de producción de una película es sumamente relevante. Y ahí te habla, de ahí te, te habla la primera política, ¿no? Una política de producción, una política de... No, quizás no, tanto lo, no tiene por qué hablar de política directamente un film, pero la manera en que se produce te dice mucho ya, te dice harto. Y eso no quiere decir que tenga que filmar siempre precariamente. A mí me encanta el Super 8 y me encanta el 16 milímetros también. Me encantaría tener más acceso a él. <risa> Del mismo modo, poder filmar y experimentar mucho, pero... No puedo hacer cualquier película con esos dos otros medios, tengo que pensármela mucho más para apretar el gatillo, ¿no? Porque no. En el Chile no hay laboratorios para, eh, como oficiales para, para revelar ni para eh, digitalizar, no sé, entonces cuesta mucho más ese otro tipo de producción. Eh, igual admiro mucho, y, entonces ahí se dan, obviamente, esas contradicciones de las cuales yo me, me regocijo en ellas que es, que es como, como lo que venimos diciendo en, en Ultracinema, justamente es una manera, es la manera de hacer cine de nuestra América Latina, o debería ser la, la, la manera eh, constante o sistemática, a lo mejor, no, sistemática, no, tal vez como más, más, más, más, eh, más eh, corriente, ¿no? Más, más eh, expandida porque pues finalmente como dices ¿no? es, pues, es, vivimos en una región pues precaria ¿no? en muchos sentidos y, y de pronto no tenemos como todos esos recursos y sí la belleza del super 8 del 16 es extraordinaria luego, luego voy, a, voy a proponer en la mesa porque justamente Diego también ha, ha trabajado con esos eh, materiales eh, encontrados, ¿no? De, de la vigilancia, ¿no? Entonces, a lo mejor pongo en la mesa una futura correspondencia en video entre Chile y México. Y digo, no porque sea mi hijo, el Diego, pero bueno, finalmente, pues, eh, pues eh, hay que apoyar a la generación que viene. Eh, Platíganos de, eh, también, también me gusta mucho el, el nombre de, de tu sello, Notaría de Dudas, me, me parece sensacional el, el nombre entonces eh, ¿cómo surge? ¿Es, es, es, ¿es tu sello personal? platícanos un poco eh, bueno, son igual que el nombre de incidentes en el laboratorio son bromas es, o sea yo me refiero a que hay que hacer la película con, con, con tranquilidad y con alegría, si, con, si no tiene uh, pulsiones alegres yo no lo hago por mártir, ¿no? O me tengo que entretener haciendo películas lo mismo con la notaría de dudas Nota, la notaría de dudas de alguna forma es como la productora, la, digamos, el colectivo de una, de una persona, no sé cómo decirlo. Es como el, el paraguas que soporta mis películas y ya me gustaría que de otras personas más. Eh, porque es una forma de filmación que yo espero que se entienda como una forma de, de descreer de las películas también, ¿no? Como quitarle esta como, esta como seriedad, no sé. Yo creo que eso no es nuevo tampoco, solamente... Eh, eh, me siento cómodo con un tipo de cine mínimo, con un tipo de cine como no sé, como ¿cómo decirlo, tiene como, como lo que es travieso, travieso, travieso. Esa es la palabra de que quería, o sea, es como un, el cine, un cine travieso, un cine de compulsiones revolucionarias, pero no en el sentido como ortodoxo, en un sentido como lúdico, ojalá. Entonces, por ahí notaría de dudas. Uno entra a la notaría a solucionar problemas de, de documentos. O es un lugar aburridísimo. Entonces, de una notaría de dudas, es un lugar donde tú entras y nadie te resuelve nada. Es como un caos, ¿no? Eh, eh, y va por ahí, va por ahí. Espero que el cine sea así. No, no, no para resoluciones ni para verdades. No, no, no. Porque sí, de, de, de pronto siento que y, y tú mismo lo mencionaste hace unos minutos, como que cu cuando uno va haciendo las cosas, uno también se está empezando a, a, a poner en dudas, a cuestionarse, a experimentar justamente con, con uno mismo en el sentido pues más, más eh, mental, metódico, no sé, metodológico también. Eh, entonces... Yo, yo, yo sentía como una gran, gran afinidad en ese sentido, con notaría de dudas, ¿no? Que de pronto es más interesante, no las preguntas que uno se pueda responder, porque menos en nuestra América Latina, como tú mismo lo has mencionado, de pronto la realidad es como tan, tan compleja que uno no, se, no alcanza ni siquiera a dimensionarla, y de pronto hay más preguntas que respuestas, y yo siento que es una manera muy válida de de hacer una investigación, ¿no?, que es, que es como, como, como más, más eh, humano, siento yo, en determinado momento, y también dijiste algo sobre, sobre lo académico, ¿no?, de pronto como estos textos académicos puros, duros, y complejos, de pronto hacerlo a través de, de, del cine resulta a lo mejor hasta más, más interesante para quien lo mira, pero también nos, nos hacemos más preguntas. No sé, no sé, Diego, ¿tienes alguna otra pregunta, cuestionamiento o algo? Eh, pues también, eh, bueno, más allá de como de una pregunta, también me, me resultó como muy... Eh, inquietante esta parte como de los grupos de personas que, que, que dices que añoran al dictador no que, que, que buscan esta figura en sus digamos como en sus prospectos políticos, como en sus próceres no como dices, como en estos caudillos también un poco, porque bueno también en México tenemos como la figura del caudillo, no la figura ahora eh, se ha convertido eh, como de la oposición, el, de, el hablar de oposición se ha convertido también en pues meterse ya como en, ya rayar como en cosas, pues que tienen que ver más con la ultraderecha, ¿no? Entonces, a mí me parece también un poco eh, peligroso, porque también igual un poco creo que sirve para que dimensionemos el alcance que tienen de nuevo las plataformas de las que hablamos. Pues yo veía también como, sobre todo páginas de Facebook, incluso como, pues no sé, memes y cosas así, de, de personas de mi edad que, que, que realmente veían como como este que veían, que veían una posibilidad en, en este candidato, en, en José Antonio Cast ¿no? Entonces sí. a mí me parece también como una cosa bárbara que que gente, que gente de mi edad esté realmente como embelesada por este tipo de discursos, ¿no? También me parece una cosa pues sí, eh, preocupante y más aún que que, o sea, que, que, que ciudades o que latitudes que están a kilómetros de distancia sepan, sepan de eso, ¿no? O, o más bien, tengan, tengan conocimiento de eso que está sucediendo. Entonces, también, eh, pues no sé, yo creo que en ese sentido eh, es, es relevante o es necesario también un poco pensar en esto que, que dices, ¿no? Como en esto de, de, de los medios, de los soportes en los cuales se imprimen como esas, esas, esa representación y esas crisis, ¿no? Que también, eh, igual para poner como puntos de comparación, pues también en México tenemos un grave problema con, con esta cuestión memética de los candidatos políticos que a todas luces eh, pues son, son de derechas, ¿no? son de, de ultraderecha. Entonces, eh, pues no sé, en ese sentido creo que, creo que comparto como muchas ideas al respecto del trabajo de, de, de incidentes en el laboratorio y... Pues es que sí, o sea, no puedo evitar hablar de, de las similitudes que puedo ver acá en México, porque pues son contextos que aunque son muy diferentes, también tienen puntos de choque muy en común, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que eso lo hace todavía más relevante, porque insisto, ¿no? O sea, es necesario como ponerse a pensar en los matices que han tenido las dictaduras en todo el sur de, de Estados Unidos para acá, quiero decir, eh, como en, en América Latina, en México porque también nosotros a veces nos leemos como un punto y aparte, pero en realidad hay cosas en las que la única diferencia son las figuras, ¿no? Y como las formas en las que se dan se a entender y se expresan este tipo de conflictos. Entonces, pues, pues nada, solo quería hacer ese comentario de que sí me pareció, pues me pareció un buen trabajo, ¿no? Y me pareció importante también como eh, confrontarlo con la forma en la que nosotros en México eh, entendemos esas mismas imágenes pero con nombres distintos, ¿no? Y pues nada, eh, me parece interesante también y pues creo que es muy, pues muy relevante, ¿no? Sí, yo, no, yo nunca pensé que iba a hacer una película sobre eso, ¿sabes? yo me di cuenta cuando iba en el quinto, en el quinto video poema, en la quinta parte, y dije, bueno, esto es una película, realmente, porque, pero no había una intencionalidad clásica como preproducción, producción, postproducción, post no. no. Estaba montando, mientras me, me duchaba después de las lagrimógenas y me ponía a montar al llegar a la casa, subía el video a los dos días, era como era una rutina, después, después llegó un momento en que ya no, tú no quieres filmar, ya no quieres, ir a, no quieres ver violencia, no quieres estar con la cámara, eh, te parece un poco, eh, es agota igual después de un tiempo, después de tres meses ahí, entre barricadas, no no te dan ganas no yo estaba cansado también entonces en un momento había que apagar la cámara también y también apagar la cámara cuando pasaban cosas demasiado interesantes que no se podían mostrar si también no. había mucho que no mostrar yo tuve que cortar mucho material siempre pensé en eso como en qué no mostré entonces también pensar en esa parte de las imágenes lo que no lo, lo fuera del cuadro por así decirlo. Pues ya estamos cercanos al, al, al, al final. No sé si, si eh, eh, pues eh, podamos, podamos eh, dar un comentario a manera de conclusión, conclusión siempre, pues, pues temporal, porque siempre estamos y más en un, en un laboratorio tan, tan interesante como es el. El, el cine que constantemente está en cambio pues no sé Felipe si nos quieras eh, compartir algún, alguna, algún pensamiento final, alguna conclusión, algo que se te haya quedado en el tintero eh, No, no para nada de hecho solamente agregar de que espero en estos días liberar la película a ver si me quizás eso me podría ayudar como decir que estaba a estar liberada y que ya es momento de que salga también el circuito de solamente festivales, ¿no? Como que eso también se agota rápidamente y, y genial, vuestro festival, me parece que es una de las pocas trincheras que van quedando eh, de, una, de otras formas de producir cine, formas diversas, forma, formas libres, formas políticas, form, no en el sentido del, solo como del contenido, si es que existe realmente esta diferencia entre forma y fondo, que yo no lo creo, entonces, si no... En otros cines, en las formas creativas. ahí Entonces, genial por la invitación, también el podcast. nada Es original que me encanta el nombre, es un gran nombre. Y también muy a la par con lo que hemos estado hablando. ¿no? Entonces, no, no, nada más que comentar. Diego, ¿algún pensamiento final? Eh, pues sí, igual que pues hago mucho hincapié en que es necesario eh, poner en jaque y leernos también a través de diferentes maneras de entender una problemática, ¿no? Es decir, eh, se abordan temas con los que creo que de cierta forma eh, podemos relacionarnos fácilmente, al menos hablando, digo yo, hablo de lo que conozco y de lo que veo acá en México. Y pues creo que es un trabajo bien relevante, ¿no? bien, bien necesario, bien este, eh, atinado, acertado, también, también como estas formas de eh, releer los archivos, de hacer un montaje, porque también el, el, el montaje entendido como algo, digamos, de procesos, pero también como algo más, no sé si decir metafórico, ¿no? como, más este, como más de, de montar una una ficción que podemos entender también como, como, como esta cuestión de los spots que dices, ¿no? de, los, eh, de los anuncios militares que dices, ¿no? que también eh, pues la forma en la que representas las cosas también tiene que ver con, con eso. ¿no? Entonces, eh, pues nada, creo que es, es importante también siempre estar eh, dudando y desconfiando de estas imágenes que se generan, de las imágenes que nosotros mismos generamos, y pues nada, eh, también me gustaría pues es señalar que me parece necesario pensar el montaje eh, como lo estás pensando. Pues, eh, pues muchas Muchas gracias. Eh, la, la, la verdad, eh, como, como decimos Micha y yo en, en, otras, en, en otras emisiones, de pronto estamos así como dudando continuamos o no en esta trinchera que es la que menciona Felipe pero siempre, siempre el podcast nos levanta mucho el ánimo y nos inspira muchísimo a continuar y más viendo jóvenes generaciones que se dedican ahora al trabajo a, a, audiovisual eh, eh, pues muchas gracias Felipe por, por tu tiempo, por darnos eh, la oportunidad de conocer más acerca de, de tu proceso, acerca de tu trabajo. Eh, estén pendientes eh, eh, para, para cuando esté eh, incidentes en el laboratorio y, y liberado, eh, porque es un trabajo como dice Diego, creo muy, muy necesario, muy, muy importante. Gracias Diego por, por, eh, por por la charla también, por estar presente y, y pues muchas gracias. Estén pendientes eh, quienes nos escuchan, estén pendientes de las actividades que tenemos programadas. Todavía en, en, en mayo vamos a estar celebrando el décimo aniversario del festival. Entonces tengan tengan mucho en cuenta la, las las eh, las actividades que seguimos teniendo y pues bueno, nos nos escucharemos. En la próxima emisión, muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con Nasi los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición y